Te invito a conocer lo que opinan sobre la candidatura de Hillary y Trump. Es que Yo estoy del lado de Hillary Clinton porque bueno el hecho de querer construir un muro es de manera pues, un poco infantil, por así decirlo, porque cómo vas a crear una barrera entre dos naciones, las cuales la mayoría de, toda, de este tiempo ha sido este, muy fortificada gracias al comercio y gracias a las relaciones que tienen todos los empresarios. Entonces se me hace un poco ilógico e injusto que Donald Trump quiera hacer eso, entonces por eso estoy del lado Hillary Clinton. Aparte de que se dice que Hillary Clinton, si es eh, la Presidenta de Estados Unidos, va a revelar los, eh, todos los archivos sobre los extraterrestres y las cosas importantes que en su momento no se han dicho. Yo siento que el debate va a ser nada más puro dimes y diretes, dimes y diretes entre los dos. O sea, creo que el debate va a estar bien, o sea va a estar bueno, va a estar bien el debate, quiero escucharlo, quiero escuchar las posturas de los dos, este, si bien es cierto, los he visto, los he escuchado por separado. Sí, creo que el debate mmm, de parte de Hillary ella es muy lógica, sus propuestas son muy estructuradas, tiene experiencia, pero este, es poco emotiva. Es poco emotiva. A diferencia de Trump, es muy emotivo, aunque golpea a los latinos y no estoy de acuerdo. Creo que está un poco fuera de lugar al principio porque la campaña de Donald Trump se ha basado simplemente en discriminar los problemas negativos que tiene Estados Unidos y solamente los culpa por problemas externos. O sea, nunca está pensando en realidad lo que está pasando internamente en el país y simplemente él toma el camino ligero en echarle la culpa a los inmigrantes, a los musulmanes, a cosas insignificantes que en realidad solamente son problema o consecuencia de lo que en realidad están haciendo ya internamente en el país. Eh, creo que se va a llegar a un gran acercamiento sobre lo que en realidad está queriendo hacer Donald Trump sobre su país y el debate lo va a reflejar Aún más exponiéndole frente a las experiencias y las ideas que tienen todos los norteamericanos, ya que no todos los norteamericanos están a favor de Donald Trump, pero así pareciera. Mi opinión es buena en el sentido de que se haga un debate televisivo y que millones de norteamericanos puedan verlo directamente. Pero por otro lado ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Es decir, Donald Trump con su, su actitud racista, xenofóbica, es un discurso completamente provocador, va a hacer que Hillary Clinton pues, esté justificada como, como la candidata idónea para ocupar el, el puesto de ejecutiva de primera mujer en la presidencia de la guerra. Entonces, bueno, eh, lo, que, lo que no se debate en el fondo es... Eh, lo importante, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones? Si, si las posiciones de Hillary son realmente democráticas, o si nada más Trump le sirve, ¿verdad?, para aspirar al poder, pero en el fondo las posiciones de política internacional, de política migratoria, de política económica, pues siguen siendo las posiciones del imperio, ¿no?, de hegemonía del imperio. No, importan todo, no importando tanto pues, que el Partido Republicano y el Partido Demócrata difieran en cuestiones fundamentales. Entonces, bueno, lamentablemente a veces esto parece un show en la política, en el que nos dejamos guiar por las apariencias y no por la esencia o los problemas de fondo Pero sin embargo, vamos a ver el debate. Tenemos que verlo. Espero que te haya gustado el video. Nosotros fuimos al equipo de CACLUB. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales.